Hola a todos, bienvenidos a mi canal, hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sly Pintora y seguimos con Pokémon Luna Nuzlocke. Como siempre aviso que en la parte de arriba de, a la derecha, en el botón de información, vas a tener la información del sorteo de Pokémon Luna o Pokémon Sol que estoy sorteando por los mil suscriptores. Espero que en podamos llegar para poder sortear ese magnífico juego. Vamos por aquí, había un entrenador que ya me ha retado y dice, soy un crío Pokémon, crío muchos Pokémon y cada vez tengo más. Me alegro. Yo estoy ahora intentando que Rocío suba de niveles. Risto. <ríe> Le falta la gafas y el pelo largo, ¿no? A Risto. Bueno, después se lo cortó, se lo, se lo puso al rape. Tiene un sudogudo. Mm. Pues mire, tengo a Wisigu así. ¿Qué te va a hacer? Un...? Te va a usar el poder Z. El vórtice de abisal. Y te vas a cagar por las patas para abajo, sudogudo. Las olitas y la granola. Venga, Wissi Wissi. Rocío, tú puedes. Vortis avisal. Que la animación es guapísima. O sea, mete, mete al Pokémon en agua y después lo mete en un, en un torbellino. ¡Ay! Casi se carga el sudogudo. ¡Azote! ¡Uy, uy, uy, uy, uy! Ahora. Vale. Se tuvo que desincronizar el audio y el vídeo, así que vamos, lo tengo que volver a sincronizar. No he hecho nada, ¿vale? Simplemente su me dio una paliza ahí con rocío. Y vamos a usar salmuera otra vez. Y chao su Nos vimos. Rocío al 20. Ingresa al 24. Mis más sinceras disculpas de quitar de Pokémon por haber perdido. Vale. Aceptamos tu disculpa. Ay, Dios mío. Pues nada. Vamos a, a... A curar a los Pokémon si ya vengo. Bueno, ya hemos curado a los Pokémon y podemos seguir. ¿Qué pasa aquí? Boots. Oye, ¿tú? ¿Hay prisa? Échame una mano con estos cañanes. ¡Venga, ven! ¡Pero bueno! ¡Nos está vacilando la mocosa! ¡No nos des la espalda, niñata! ¡Un momento! ¡Tú eres el plasta de Melemele! ¡Anda! ¡No me digas que conoces a estos sinvergüenza ladrones de Pokémon! <ríe> no me suenan sus caras. Voy a ser un poco cabrón. No me suenan sus caras. ¡Anda que no! Yo me llamo Ela La gente de la ciudad no tiene remedio Le, se, les ve la, se les va la perola, te lo digo yo Pues no te digo que deja a los ladrones campando a sus anchas como Pedro por su casa Habráse visto Pero de, de Ela na, no se ríe nadie Pues buena, soy yo Os voy a poner más rectos que el palo de una escoba Ea, ese te lo dejo a ti Oye niña, que nosotros no somos ladrones, que tenemos un business. En Melmele metimos la pata hasta el fondo y ahora Nakala nos quieren trincar. Pues se van a enterar. Venga, raperos macarra, macarrones. Bueno. Ah, que tiene un subad. O el Jungos. O <ríe> el Drowsy. Siempre me equivoco. Tiene un puto Drowsy. Uh... ¡Toma! <ríe> bueno. Pues mira. Salmuera. No. Vortis Abisal Y Drowsy. Te tienes que ir a la puta calle, tío. Lo siento, pero es que rociamos mucho. Usando los movimientos, eh, lo digo he usado dos veces Vortice Abisal en este capítulo <risa> Pero es que es súper chulo Además ahora con Wisiwasi en modo banco jor! <risa> Eso no te lo esperabas, eh Por cierto, cada vez que Wisiwasi se cambia a, la moda, a, ese, a ese modo Creo que lo voy a cambiar aquí abajo en la. <risa> en el. En el layer. Menuda paliza. Paliza no, Pavart. Jaja, <risa> chiste malo. Que se encuentren estos notas de, nadie, de que nadie nos derrota. Espérate. Que se enteren estos notas de que nadie nos derrota. ¿Flon? Dale. Dale. <risa> dale, ¿dónde? dale. <risa> ¿Tú qué dices, Mutsalín? Mutsdalín ¿Nos liamos a cosas con estos espantapajos? Espant Espantajos ¿Tú, no tú no te apures Que yo ya me encargo yo de limpiar el estropicio después Nos vamos a pirar de aquí no, Que aquí no va nada. a nadar Él lo acaba de decir Y yo te lo voy a repetir Meteos en la chola, que nadie nos controla. Nosotros nos abrimos, no somos unos primos. Dios, otra vez. Sí, sí, son los de antes. <ríe> Ay, pobrete. ¿Sabrá volver a casa solico? Sí. Mira qué bien. Pues sí que sabe ir él solito. Qué espabilado. Gracias por haberte parado a ayudarme. ¿Cómo te llamas? ¿Este pintor ha dicho? Suena muy bien. Me ha gustado cómo le has dado su merecido al espantojo ese. Te defiende bien. Estoy en deuda contigo. Mira, nosotros dos estamos recién recorriendo toda la lola. No me extrañaría que nos volviéramos a encontrar algún sitio. A ver si entonces puedo devolverte el favor. Ups. Ah, pues tiene razón. Mira, de pintora. Dice Mutsalin, que deberías probar en un Battle Royale. Que con lo, que, que lo, lo fuerte que eres, te, lo, te los comerías con patatas. Pásate por allí cuando tengas un rato. Adiós, hija. Alola o algo. Venga, date prisa, que me muero de ganas por ver el Estadio royal. Bueno, y yo me muero de ganas por terminar de ver... ¿Qué hay más? ¿Qué más hay? Oh, oh, oh, oh. ¡Ay! Un combate Sí, y yo con, mis, con Wisiwasi ahí a medio No, no, no, no no Ah, no, Rocío está al tope <ríe> Bueno, vamos a usar otro Pokémon, ¿vale? Eh, Ani tiene menos nivel ahora mismo Que el resto Así que vamos a usar a Annie Y vamos a combatir contra esta chica Sí, contra ti, modelo Voy a enseñarte cómo es entrenar a tus Pokémon Qué modelo más pijota Carla Tiene un Cubone Bien Venga, Ani, tú puedes Un viento plata plata otra vez. Y que hubo un fuera. Que hubo, no hubo nada. Uy. Esto ha sido... Ha sido un desastre. Bueno, para ti, hombre. Es que... como te pones, eh? <ríe> bueno. Por aquí... Ahí puede que haya algún objeto. Oculto. Uy, esta estaba aquí bailando el Hula Hula. Alola, Alola. Espérate. Alola, Alola. ¿Qué tal te va por Alola, entrenador? Mm, tenía que haber cambiado. No lo pensé. Venga. Bailarina Ana te desafía. Tiene un solo Pokémon y es Oricorio. Que es de tipo volador. Y este oricorio, al ser rojo, será de fuego, ¿no? Fuego volador. Eh, no sé exactamente, no, no me sé bien los colores de oricorio para qué tipo de Pokémon es. Pero rojo, rojo no queda duda. ¡Ah, no! Este es hada. Este es hada. Hmm. Hada volador. Venga, vamos a usar a, a Grecia. Porque no es rojo, es rosa. Picotazo. No me afecta mucho. Super eficaz fantasma. ¿Por qué? ¿Por qué es super eficaz el de tipo fantasma? ¿Este entonces es el oricorio fantasma? El oricorio fantasma no era el. El que es como lila. la mental. Tengo que buscar los oricorios porque la verdad que no me acuerdo. A ver. Oricorio. Voy a seguir utilizando. Impresionante, que parece que es más fuerte. A ver, oricorio. Rosa. Psíquico volador. Mmm psíquico por eso ah. Pero efectivamente. es rosado El resto del equipo ganado da corita el 25 no hay ula ula que valga no hay ula ula que valga venga da corita va a evolucionar bien anda da corita está evolucionando pi pi pi pi pi, pi, pi, pi Venga, super Dacorita. Ya es un buen Hunter. Que a ver si puedo cambiarlo con alguno de ustedes para que sea un bonito y estupendo Gengar. <coughs> Perdón. Los datos de Hunter se han registrado en la Pokédex. Perfecto. ¿Alguien más evoluciona? Aparte de Dakorita. Quiere aprender puño sombra. Sí. Venga, puño sombra. Dice. Ataque 60. Puñetazo ineludible procedente de la sombra. 30 físico. Tantos PS como nivel tenga el usuario Ahora mismo quita 25 Pues lengüetazo fuera, ¿no? Sí Lengüetazo fuera Dos y puff Puño sombra Perfecto Muy bien, Dacorita Así se hace, evolucionando Mejorando aquí el, el equipo Paramos un momento Vale, estoy pensando en cambiarlo y porque he visto que los ataques los aprende al, a, lo, a los mismos niveles. Entonces no, no voy a perder ningún tipo de ataque. Voy a quitar mientras la, la garra, la garra rápida, y voy a hablar con alguien a ver si me lo puede intercambiar un segundo para que pueda evolucionar a Gengar. Pues nada, mientras tanto voy a, a curar a los Pokémon a, a Miltank y enseguida estoy. Bueno, me han dicho que lo que sí, que alguien me lo va a cambiar, pero no ahora, no en este episodio, en el siguiente. Entonces vamos a seguir, mientras tanto, con lo que estábamos. Annie al 24, 24, 24, 24. Eh, vamos a usar a Dakorita como Hunter. A ver si no me lo matan para poder evolucionarlo. Eh, y vamos a seguir mirando la ruta. A ver qué más hay por aquí Ruta 6 ¿E Esto es una parte nueva Vale, no voy a ir por aquí <ríe> Eso vamos a dejarlo para otro momento Vamos a ver aquí Tiene que haber algún tipo de objeto o lo que es fuera Pero si no, no hay tanto espacio en blanco eh, Vamos a usar a... No, sí Bien digo. Vamos a usar perrito. Al perrito que es holisnea. <ríe> a ver si hay algún objeto por aquí. De estos, de los que están ocultos. Eh, eh, eh, eh. Y por supuesto vamos a usar Un. Uno de estos. Un. Un repelente. Repelente. Que eres muy repelente. Venga. Nada fuera. Olinea ves, yo sabía que para qué vea algo. Carburante. Vale. Aquí ya no voy a poder utilizar a este, sino que me cambio a este. Vale, vamos a coger el objeto. Un caramelo raro, mira, qué bien, venir bien para algún Pokémon que tenga pocos niveles. Bueno, aquí sí vamos a usar otro eh, Y vamos a cambiar de montura Que seguramente que por aquí hay algo más ¿Ves tú? ¡Ay! Si es que me lo vuelo Yo soy como, como Stuntland eh, Pues vamos a ir por aquí también Vale, aquí no puedo usar a Studland. Para poder cruzar y llegamos a una parte escondida de Pueblo Hanna. Mira, súper repelente. Aquí vamos a pulsar A porque creo que no puedo tener a Stutland. ¡Sonámbulo! Perfecto. Bueno, ya creo que ya no hay más nada por aquí. Pero bueno, una era una zona escondidita. Vámonos por aquí. Y nada, vamos a seguir para esta nueva ciudad. Mm. Qué bonita Y me gusta Está súper chula Machamp Qué gracioso Ahora, Vamos a investigar Dice ¿eh? No vamos a usar más repelente, Está bien todo Vamos primero que nada al centro Pokémon Y vamos a echarle Un vistacillo A la peña de aquí A ver Para empezar vamos a hablar con este sí. Vale todo lo que quiera. Champ. No tengo mucho que decir el nombre este. Tú, nada. Le has dado 14 pokebolas Pokeabas en total a tus Pokémon. Uy. Pues voy a empezar a hablar más con esta gente. <ríe> Caramelo raro. Así, ah, porque sí. Quiero tomar hoy, nada. Gracias. Esquitolate. <ríe> ¡Perfecto! ¿Tú me tienes que decir algo? ¿No? Y ustedes dos cambiando, ¿no? Así me gusta. Están combatiendo ahí. ¡Anda! Es el Cristal Z que brilla con mucha intensidad. Parece que ha superado la prueba de Nereida, ¿no? Enhorabuena. A partir de ahora, la selección de artículos que podrás comprar aquí será mayor. Dicho esto, bienvenido bienvenida a la tienda Pokémon. qué puedo ayudarte? Eh, Pokéball tengo... 50. Super Bowl Debería tener 50. Faltan 4. Perfecto. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, no. Repelente 10. En 10 voy. A ver, cosas que no voy a poder comprar: Granizo, Día soleado, lluvia, Danza, de lluvia, tormenta, de arena. Mierda. Son MTs que a lo mejor alguna, puede, alguna que otra puede ayudar Vamos a curar a los Pokémon Que descansen un poquito Dame unos segunditos Venga, sí eh, estoy, Se me está quedando un equipo chulito, ¿eh? Lo menos que me gusta es que Wisiwasi no evoluciona Pero bueno, con Banco está muy bien A ver, este no estaba antes, ¿no? Uy, aquí son dos karatecas. Menos este, que está gordito. Aquí tenemos un objeto por huevos. Ultra Ball. Aquí la gente está toda fibrada, ¿eh? Mira qué bonito. Qué bonito, qué bonito sitio. No me sorprendan en absoluto. Al final siempre se me ocurre. Que siempre que me ocurra cualquier cosa acabo veniendo al estadio royal Démonos prisa Cero Vamos a ahogar nuestra soledad en nuestros com en estos combates Uf, yo ahí dentro no entro todavía <ríe> Me va a tocar pelear contra el hombre ese No, no, no Vamos a hablar con este Macha Hembra Hola slow bro. Tú me dices algo, me das algo Mira, mira, aquí hay algo Brillando. Neta rosa. Mm, para los oricorios. A ver qué más aquí. Aquí hay otros. mira. Neta rosa. Aquí hay algún Pokémon que puede sacarle fotos. Venga, vamos a probar. ¿Dónde? ¡Oh! Battlefree Vale, vamos a pillarle el vuelo Vale, aquí está guay Vamos a acercarnos un poquito Para sacar una foto guapa No esa estuvo guapa Yo creo que se mueve más que ¿Qué onda compresa una coja Foto Uy casi soy malo, eh. <risa> en la vida real soy más bueno. <risa> a ver. ¿Dónde está Butterfree Ahí. Venga, vamos a seguirte un pisco. Si puedo, porque eres más rápido. ¡Ay, ay, ay! <risa> Mierda. Venga, ahora. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Para <ríe> Se mueve más que la compresa de una cosa Ay, ay, ay Dios, qué mal Yo creo que ahí aparecerá de un momento a otro <ríe> Vale Vale, tarda un poco Pero aparece, llega hasta ahí, gira Y entonces cuando saco la foto Ahí Bueno, vamos a ver de todas las ¿Mierdifotos? ¿Cuál es la mejor que sale? No. No. No. Estoy entre esta y esta. Esta es muy bonita también. Esta, venga. Sí, venga, esta. El paisaje normalucho, dice. 2628, venga Venga, sí, no pasa nada No lo voy a intentar otra vez porque vamos Bueno, sí, a lo mejor es otro Pokémon en vez de un Butterfree Vamos a, a volverlo a intentar Solo por curiosidad A ver, ¿qué Pokémon es? No, sigue siendo Butterfree Lo que está yendo a una velocidad espeluznante Ya veo, sí, ya ves qué Vale, es más o menos por aquí Y un poquito más arriba Vale Ahí se movió Vale, yo creo que ya está Pues sí, esta Venga, dime que ahora está mal Venga Dice, buen ángulo ¿Te dedicas a la fotografía o algo? Las palabras no hacen justicia, su belleza Eso estará, está cerca de mi casa Bonjour Déjame ganas de salir al fresco, supongo que no está mal Para un novato, cabrón Cabrón, Venga, voy a por la cámara yo también Bueno, tampoco es que me den mucho Mucha puntuación, pero bueno eso va subiendo, y lo quieras o no, tarde o temprano tendré esa Rotondex con, con foto nivel 4. Sí, sí. Oricorios everywhere. Por aquí no hay nada, ¿no? No. Y por aquí... Naíta. Uh -huh. ¿No me pueden sentar en estos bancos? Me ser muy fuerte, ¿eh? Caramelo raro. By the faking face. By the fucking face. Ya, vamos a entrar aquí. De malasadas. Es que no sé qué son las malasadas. Y no sé qué hacen. No, voy a comprarlo por simplemente para saber qué hace. Elige un Pokémon. Yo qué sé. Anto mismo, venga. Que se supone que hace eso? Toma asiento y espere hasta que termine de, co de cocinarse. Yo es que quiero saber qué hace. Démosle de comer una acidazada a, a Dartrix. tricks. Mm. Ñam, ñam, ñam. Ha cogido un poco de afecto. Mm, de afecto. Pues vale. ¿Una malasada maxi cuesta 350? ¿se a comprar una? No Dice La sida asada y la secasada Se diría que son sabores para adultos ¿Verdad? Si tú lo dices Sudogudo Nada Este está durmiéndose Venga No hay mucho más que visitar, salvo ya la zona esa de lucha Que no quiero entrar aún, me da miedo <coughs> Y aquí está para el siguiente episodio Vamos a seguir hablando con, con la gente esta, a ver si hay algo que me puedan dar de más Mira, ahí hay algo que brilla Vamos al aparcamiento Niño, cállate Himno Himno uh -huh. Esto es una célula de cigarde Venga ¿Y tú qué dices con el deliver? Delhi ¿esto qué es? El shopping center Sea bienvenido a la explosión de precios baratísimos de supermercado Ultra Ganga. Aquí tiene un cupón que solo puede utilizarse en esta tienda. ¡Has cogido el cupón con mucho entusiasmo! No olvides mostrarlo al pasar por caja. En nuestra tienda los precios bajos son lo esencial, así que los cupones no van, van de perlas. Por favor, compre y compre y siga comprando hasta que se le hayan acabado los, los ahorros. Vale, vamos a guardar. Porque aquí me suena que hay que, que hay que soltar pasta. Y vamos a ver qué hay. Buena. No, pero, pero momento te... Ensalada de slowpox con pimienta. Por favor, los Pokémon no se comen. Peluche gigante de Pikumuku. ¿Queso de leche, Mumu? Hola Tú estás haciendo recorrido de ciudad, ¿verdad? Mira mis Pokémon Driflum Ah, <ríe> vale Me dio una limonada por haberlo salvado, muy bien Mi Driflum es fuerte Puedo un paseo flotando por ahí y no le pasa nada Sí, bueno Hay que tener un poco de cuidado también con el muchacho, ¿no? Tampoco es cuestión de irlo dejando a la, a la suerte Refresco. De... <risas> Un montón de artículos. Sí, bien. Mm. Hola. <risas> Mira, la cajera. ¿Qué me dice la cajera? Espérate. ¿Teñe la cajera? ¿Qué me dice usted? Festival de precios. Viva la ganga. ¿Qué vamos a hacer por ti? ¿Me gustaría comprar algo? ¿Me gustaría vender algo? Solo estoy mirando, solo estoy mirando. Haciendo un pico tiempo, nada más. Bueno, hay mucha gente con la que hablar. Así que... Vamos a empezar. Lo vamos a dejar por aquí. Y en el siguiente capítulo, pues ya miramos todo. Bueno, alola a todos y hasta el siguiente capítulo. Adiós.